Autodestruirá, este nivel se autodestruirá en un minuto. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! Sin mirar, casi, estaba mirando el chat. No puede ser. No puede ser, no puede ser, no puede ser. Sí, sí, sí, sí, sí, sí.